Está bonito Pedro. ¡Tremendo equipo hoy día cabros! ¡Ja! ¡Ja! ¿Qué estáis haciendo Toki? aquí? Un mutahu. ¿Qué significa? Es un curanto para bendecir el trabajo, pedirle a los Tucunas, los ancestros que nos acompañen y salga todo bien. Vaya, allá, vaya. Allá. Uh. Señor de la motosierra, cuénteme quién plantó estos eucaliptos acá en la isla y cuál es el motivo por el que cortarlos no es tan criminal. Vinieron ingleses, arrendaron la isla. La isla se rentó. Se arrendó con toda su superficie y todos sus seres vivientes, la rentaron a otro país, no ¿Sí? nuestro país. Obvio. Oh. Entonces ellos llegaron acá y eh, usaron la isla para, para criar ovejas, ¿para qué? para lana perfecto y al mismo tiempo idearon un plan para poder hacer electricidad entonces ¿cómo lo iban a hacer? con leña caldera y plantaron eucalipto y plantaron grandes paños de eucalipto que llevan 50, 40, 50 años acá Botados. sin uso entonces hoy día eh, toda la población viene a cortar estos troncos para hacer nuestras casas, para Cercos. darle alguna utilidad porque lo único que está haciendo es matando el terreno. Hemos movido una cantidad de palos tremenda y a nada no se la acaba de apagar la motosierra. Se gastado la benzina. Hay que ir abriendo un poco y va a ir calzando más pero es la idea va bien va perfecto ¿Va bien? grande cabrón trabajo en equipo ya no jugando con la motosierra estoy armando un puzzle <risa> El sol se va a poner pronto Pero seguimos trabajando Y ya estamos casi listos de acá Línea opcional Kicker mediano Kicker gigante Está realmente alto Aquí luego le vamos a dar la forma bonita Y sale volando para allá Y vamos a empezar a armar un peralte Con tres soportes Grandes Eucalipto Apañando con todo Estamos buscando un un árbol que nos sirva. Hasta qué hora <risa> estos cabros ramanudes están demasiado locos, man. ¡Guay! Todo que se puede. Todo que se puede. Wow, wow. Esto se está poniendo acá en hostil! ¡Vamos, Vamos, vamos. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Vamos que se puede. Salió. Salió, salió. No van a tocar más la motosierra uh. nadie. <risa> <risa> casi casi me caigo arriba tuyo. Oh, estaba atrapado que que era ¿Cuál es el trayecto? ¿El más difícil? Sí. <risa> Training. Cardio. Cardio. Ven, ven, ven. Ah, ya. Súbela, Súbela. Ahí. Viene para acá, rojo. Ahí va la tarima. Pegaba acá. El soporte aquí. La bajaba para allá. Entonces vaya a caer aquí con velocidad. Sí. Ahí tenía otra mini guatita. Y ahí te volví a subir. Y ahí te volví a subir al tronco. Al tronco que vamos a poner, al claro. En, en largo para allá. Oh. No, no puede ser, estos cabros. Está buenísimo. Ahí. Entonces, la caída tiene más soporte. Igual pueden ser del mismo ancho, pero el que va acá no va a caer ca tan duro como el que va a caer acá. Mesetón. Buena, cabros. Voy para el al toque. Ya no sale tierra, sale estabilizado. Esto te va a tirar a plano. Más largo, ¿no? No, es el doble. El... Es la ca una caja más igual a esta. <risa> la, la falda comienza acá a la recepción. Ya. Perfecto Siete bueno. metros de plano Bueno buscar la motosierra Acá ya puedo quedar en ridículo el vertical. Así, así, después así. Esa es mi línea central. casi uh, dale ah, para adentro mira, igual Que un poco suelto pero estaba puzzle está perfecto mano. ¿te gustó? perfecto ¿qué nota le pondrías? Un 6, me gané un 6. No sabía que era tan difícil clavarla para abajo. Hay que hacerle caleta de fuerza ahí, caché. Está hecho para eso. No pues. Oh, que acá <ríe> Aprendiendo aquí en la isla de Pascua. Aquí ya no, no hacemos bike park con palitos chicos. Esto es Moai. Tienen la misma cultura de los ancestros. Ahí. No puede ser pequeño, tiene que ser gigante. ¿Qué uh -huh. onda? Acabamos de hacer un ¿no? Bueno, ahora aquí va a ir al. El... El apoyo ese así que te saca para allá. Fino, weón. ¿no? Vamos no, estar quedando bueno, está agarrando forma, weón. Me quedo medio suelto, pero filo, calza. Me quedo súper suelto, weón. Con mira, pon el. Estoy preparado, tranquilo. Pietro, acabamos de tener muchos problemas recién. Pietro, cuéntame todo lo que ha pasado. ¿Qué nos pasó? ¿No, ¿No pensamos en el drenaje? Así que como ven desde aquí arriba, viene una sección bajo. Una carretera de agua Claro, efectivamente o una este no va a tener ningún freno el agua y estamos justo aquí en el punto más bajo de esta sección. Así Porque que levantamos este peralte acá que va a salir volando y... para allá. Claro. Y ahora quiero tu opinión sobre ese tronco. ¿Ese lo damos media vuelta y lo dejamos hacia afuera? Probémoslo, sí. Presenté. Probémoslo, vale. porque nos va a ahorrar harto trabajo. Sí. ¡Muy bien, Pietro! <risa> ¡Petro! <risa> ¡Petro! <risa> Oh, qué buena, man. ¡Pum! Uf, para abajo. Esto va a nivelar. Porque hay una guata, una loma y una guata. Vamos a dejar que la caída tenga una parábola perfecta para agarrar velocidad. ¡Oh! ¡Nano! Termina de cortarlo. Esto es arte. No, No es el efecto GoPro. Esta cuestión está así. ¡Oh! Te pasaste. ¡Bip, bip, este el drenaje de Pedro está espectacular. Los cabros acá son todos capos para todo. Junga, junga. Voy a llegar a Chile a construir mi casa, donde sí, sea. Voy o voy a hacer un castillo de arena, no sé, bueno, alguna sí. wea. No, esto es lo más bonito el trajo del trabajo equipo, en equipo. Bro. Lo hay el todo por el todo. Sí, por Esa cosa de que no haya plata metida entre medio. Vamos ahora al trail building. Amor al trail building man. Ha sido mucho más intenso de lo que todos esperábamos, yo creo. Claro, claro. Y ahí es donde empiezan a guatear al toque. No, es más, pegar lo que yo pensaba, págame más. Y se transforma en un caos. Cáchense esta! ¿Qué hicimos, Pietro? Creo que ya terminamos, está tapado el drenaje. No, vamos a tener problema de aposamiento y está listo ya este peraltito salto transferencia. ¿Cómo estuvo esa motosierra, nano? Agotador. Pero después viene el premio. ¿Los vale? Los vale. Cuando los chicos están andando... minuto que estamos acá, los vale. Todo lo hacemos por ustedes, los niños de Rapnui. Y ahora vamos a comer. Y ahora vamos a comer. Y vamos a comer. Y mira mi peinado, güey. Eh? ¿no? ¿Terminado de comer? Ha sido una locura el día. Están los chicos empezando a hacer los hoyos para la estructura del wall raid. Con permiso, todo aquí. Estoy con el casco puesto en la GoPro. O sea, la GoPro puesta en el casco. O sea, estoy con casco. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Oh, que estilo. Oh no. No, oh. donde está mi guante. Excelente. Con permiso, papá. Oh, la horquilla no sirve de nada. Está la oxidad entera es <risa> la horquilla más oxidada que andaba en mi vida <risa> uh, uh, uh. voy a morir oh. <risa> uh, uh. Juan, se le abre la pata de partida se le cae para el lado bueno, empieza a pegar. oh es para matarse <risa> Te trata de que lo chaipee lo más posible. Esa batalla va a volver un poco loco con el asado. ¿Sí? Sí. Pero hay que hacerlo sí, nomás, por Aquí que lo más Ojalá. Con la forma en bruto. De ahí uno rastrilla nomás. Buena Luis! Oh shit! Ahí está, la única manera de apagarla. Oh, casi me mato, esa horquilla Toki no está haciendo nada. La horquilla no está haciendo nada. <risa> <risa> ya están los soportes del World Ride de hechos. Ahora viene el, la materia prima en camino. El viento va para el otro lado. Oh! ¡El viento lo empujó demasiado! Ahí estamos bien. Estos son los largos, así que son los que dan al final. Cuéntame, Nano, de nuevo la historia detrás de esta hermosa herramienta de trabajo. Desde los POU. Este es un POU pisone. Nosotros lo usamos desde la época de los abuelos hacia atrás. Ellos lo enseñaron durante generaciones. y Trata de que sea un, un, un piquete con, con peso para pisonear alrededor del Pou. Pa los para los que cercos. Así hacemos nuestros cercos, nuestras casas. No lo que sea para poner Pou, así se pone. Técnica milenaria Rapanui sí. para hacer un Gold raid aquí, desde los ancestros pasando por las casas hasta este juguete. Sí. Sí, a ver por lo muy paralelo con cómo va a ir, porque me cambia el ángulo origio Este va... Aquí. Más o menos 90 grados, no? Ahí. De acá. Eso está perfecto. Está bueno, está bacán. ¿Cómo estuvieron los pau, cabros? Siempre hay un poco más de energía para seguir pensando en lo que podemos seguir aportando. Y pensar antes de hacer para no tener que clavar dos veces los pau. Exactamente. No. Ahí viene la camioneta, man, qué rico. Sincronía, Sincronía a fondo.